Hola, muy buenos días, tardes, noches Hoy este video nada más es para solicitar a una, dos o tres personas Que tengan al menos 15 suscriptores para grabar conmigo Roblox Diferente tipo de mapas Como este de Lucky Blocks De carreras, de parkour, de historia Diferente tipo de juego Los requisitos son Más de 15 suscriptores Al menos un canal que tenga 15 videos Y eso es todo Ah, y sí, no tener ruido de fondo No tener casi nada de ruido de fondo Un destello sí, pero no tanto Porque si no los videos se arruinan Simplemente con ese ruido de fondo Bueno, si alguien está interesado Dejen su canal abajo en los comentarios Y así nos ponemos en contacto mediante Discord Ok, entonces Adiós I'm sorry.